Nada es maravilloso sin sentimientos. Ningún amor prospera sin sentimientos. Se camina sin rumbo sin sentimientos. No hay humano que sobreviva sin sentimientos. Vivir sin sentimiento es imposible. Es estar viviendo en la realidad no estar presente en la vida real Es estar muerto en vida, es muchas cosas más Los sueños sin sentimientos son pesadillas Las miradas sin sentimientos no dicen nada Una caricia sin sentimientos es un arañazo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 pero qué hermoso es que te sobre pero cuán reconfortante es manejarlos llevarlos al camino de la felicidad aumentarlos en lugar de abandonarlos te puedes entender con alguien sin hablar si hablas no necesitas callarlos son tan importantes en nuestras vidas Sin sentimientos no existe una real vida Vivir sin sentimiento es imposible Es estar viviendo en la realidad Es no estar presente en la vida real Es estar muerto en vida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 sin hablas, no necesitas callarlos. Son tan importantes en nuestras vidas. Sin sentimientos no existe una real vida. Pero qué hermoso es que te sobre. Pero cuán reconfortante es manejarlos. Llevarlos al camino de la felicidad.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 Se camina sin rumbo, sin sentimientos, no hay humano que sobreviva sin sentimientos.